¿Y tú qué haces aquí? Eso es lo que muchos de nosotros nos estamos preguntando al ver el elenco de la temporada y lo que Rupos nos dijo acerca del elenco es que ella escogió a las reinas que iban a regresar en base a cuánto han mejorado eh, después de que fueron eliminadas de sus respectivas temporadas. Este es el caso de Morgan Mike Michaels, quien ha dominado la escena gay y la escena del transvestismo en Los Ángeles, California, desde que fue eliminada en la temporada 2 hace casi como 10 años. Morgan tiene varios espectáculos donde no solo ella se presenta, pero también le da mucha chamba a las otras reinas locales y también a algunas de las que ya conocemos como, como Raven, la All Star, la reina sin corona, Raven, y pues bueno, la influencia y el poder de Morgan Mike Michaels es tan grande Que incluso la ganadora de la segunda temporada, Tyra Sánchez Pues le daba miedo ir a trabajar o mudarse a Los Ángeles Por, por el temor de que Morgan Mike Michaels la boicoteara Así de fuerte, así de perra Trixie Mattel es la otra reina que encaja en esta categoría Trixie no solo ha recorrido el mundo eh, con diferentes tours que pues, muchos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de verla, sino que también se volvió un éxito mundial desde que hizo Mancuerna con Katia Zamolochikova y... Mm, wow. Por si esto fuera poco, Trixie ha tenido la oportunidad de lanzar al público un álbum titulado Two Words y es un álbum de música country, de música completamente orgánica y no de esas cosas trans electrónicas... Trixie no solamente canta en este álbum sino que también toca la guitarra principalmente pero muchos otros instrumentos y pues esto habla mucho de la calidad artística de Trixie cosas que no tuvimos la oportunidad de disfrutar cuando ella estaba, pues, compitiendo en la séptima temporada de RuPaul's Drag Race. Independientemente del éxito que, y, y, y de la vigencia que Trixie haya tenido fuera del programa, es muy importante también remarcar que gracias a la mancuerna que ha hecho con Katia, Trixie ha tenido la oportunidad de demostrarnos que detrás de ese maquillaje de payaso realmente existe esa comediante que muchos estábamos esperando ver. Otra reina que entra en esta categoría de, de lo mucho que ha mejorado después de su temporada es la muy polémica Shangela. Esta señorita ha tenido varias intervenciones en muchos programas de televisión como, como Glee, como Bones, como Two Black Girls. Y solo por mencionar unos, porque son tantos los programas de televisión en los que esta mujer participa que pues la verdad me llevaría un tiempo ahí enumerándolos todos, nada más ha, ha participado como actriz o como actor pero también ha sido conductor de televisión y también ha participado en películas como el Huracán Bianca, el Huracán Bianca entre otras pero además, Shangela tiene un espectáculo no sé si ustedes sepan cuál, pero bueno los que sabemos pues sí, porque ya hemos ido a verla y este espectáculo pues anda dando, a diferencia de otros espectáculos, anda dando la vuelta por el mundo, es, es muy famoso, es muy popular, porque pues realmente o sea, Shangela ha, ha, ha llegado, ha logrado congregar pues a las meras meras de lo que ha sido el programa. Y pues bueno, además de todo eso, Shangela también tiene una carrera musical, ahorita ya como que le bajó un poco el ritmo, pero en un principio, pues la verdad, a mí sí me gustaba mucho lo que hacía, y pues bueno, o sea, los seguidores de Shangela en YouTube han sido tantos, y no nada más tanto, pero así, ¿a quienes ha llegado? Porque la mismísima Cher, por ejemplo, la sigue. Entonces, no cabe duda que Shangela se ha convertido en una marca propia. Y tampoco me cabe la duda de que es una de las favoritas de RuPaul. De lo contrario, RuPaul no la habría traído a convertir por tercera ocasión. Bueno, los veo muy prontito y no olviden darle like al video, compartir. Suscribirse al canal y espero verlas en el siguiente chiqui. Adiós.